Estando ahí por dos semanas, Cape Town es un lugar, para mí se me hizo maravilloso. Pero es un lugar inmediatamente que te das cuenta de que es un lugar peligroso. Y también el pastor nos dijo que ¿sabes qué? es un lugar donde hay muchos crímenes, muchas bandillas. Pero la mera verdad es que no nos dimos cuenta hasta el primer día. Llegué como la noche y pues andamos con el pastor. Y lo que me di cuenta es que no paraba para las luces rojas. Nomás se las pasaba cada una. Y luego cuando inmediatamente se pasó la primera luz roja... Nos dijo inmediatamente, no nos podemos quedar aquí, porque si te quedas aquí, las bandías inmediatamente se van a dar cuenta y nos si disparas esta luz roja, y no que tienen la oportunidad para robarte el carro. Entonces se pastaba la, la luz roja dijo, las luces rojas y le dije, que a La policía no les importa en la noche, porque está bien de oscura. Cuando llegué, eran como las 11 de la noche, y pues me recogió y los fuimos para pa el lugar donde me andaba quedando. Y eso fue lo que pasó el primer día, nomás andaba explicando un poquito del lugar donde íbamos a estar. Y digo, aquí hay muchos crímenes, vamos a estar en esta área, pero los dos a tener lo más que yo puedo, you know, aquí en Cape Town. Pero se me hizo hasta más claro que era un lugar peligroso, porque ni siquiera estuviendo allí más de 24 horas, you know, inmediatamente cuando fuimos a ayudarle al pastor, darle comida a los pobres, porque son gente que no tienen nada. Es un lugar donde you know, hay más de 500 personas you know, que viven en, en, en, ni siquiera son casas, no sé ni cómo explicarlo pero este lugar nomás tiene como un, un lugar donde toman agua y pueden agarrar agua. Pero fuimos y nomás andamos pasando comida, inmediatamente Sam lo trataron de robar. Y yo y, y los quedamos juntos, yo y el pastor, y estábamos con otra persona, pero Sam estaba en el lado, andaba predicando el evangelio, y luego se le metieron dos, tres, cuatro personas estaban alrededor de él, y empezamos a acabar de pasar la comida, inmediatamente el pastor miró, y me dijo, hey, ve a garrote a Sam y sácalo de allí porque lo que está pasando lo van a tratar de robar. Y inmediatamente me la arrimé y le dije, saben, vámonos Sam, ahora tenemos que ir. Y lo que le andaban preguntando es si le, si le podíamos dar una llamada. Le dijeron a Sam, me sabes qué? me gustaría ir a tu iglesia, pero ¿cuál es tu teléfono? Ahí le, ahí le empezaron a tratar de quitar el teléfono. ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu teléfono? Y pues Sam se dio cuenta que algo andaba pasando porque le, le, le andaban preguntando por el teléfono, pero estas gente se miraban como que ni siquiera tenían teléfono ustedes también. Y no, pero inmediatamente fue, Sam se dio cuenta, se salió un poquito y todavía la andaba tratando de, de hablar con él. Pero inmediatamente lo agarramos, lo metimos al carro, nos fuimos. Y lo que pasó fue que el pastor se dio cuenta que él conoce a la gente que les da comida cada semana y se dio cuenta que esa gente nunca los ve mirado. Pero digo claramente, esa gente se pasaron del otro lado de la calle, se vinieron acá, se brincaron y no les importa a ellos nada. Y no, si, si le estás dando comida a los pobres, no les importa, te van a robar. Entonces, ahí fue lo que pasó el primer día, el tercer día, o el segundo día. Estamos también en, el, en la calle y nos avisó que hay bandidas en este lugar al otro. Y inmediatamente, el segundo día que estamos ahí, el tráfico you know, estaba bien despacio. Y pues andamos ahí nomás en el camino y miramos tres personas que estaban en el lado. Y yo les puse atención por un segundo y se empezaron a brincar y se pararon y empezaron a caminar y nos acerca del carro, pues yo me puse a ver enfrente y me di cuenta que a lo mejor le pusimos atención a ellos, pero sean estaba atrás de nosotros grabándolos con el teléfono y otra vez miraron el teléfono, e inmediatamente se empezaron a correr al carro de nosotros. Pero lo que pasa en esa ciudad, y no, si paras en un lugar y te ven el teléfono, te meten a quitar el teléfono porque muchos de los jóvenes están usando drogas. Entonces no están en la mente correcta. Y la cosa es, ese es el problema que tienen ahorita, hay muchas drogas en los, en los lugares bien pobres, you no know, muchas drogas, y como andamos hablando um, aquí lo, los dos predicadores, y you know, ya también tienen un problema grande con homosexuales, y lo que pasa es que dijeron, y era una historia que me dijo el pastor, y después hablamos con una persona una semana después, y nos dijo la misma cosa, que el problema con los jóvenes es que los homosexuales que viven en las áreas ricas, vienen a las áreas pobres, y empiezan a escoger, a, no jóvenes, y se los llevan a, a, a, ¿cómo dice? a fiestas o a parties a las casas de ellos y los empiezan a drogar. Y después que los endrogan, los regresan para atrás, ya abusados, ya endrogados, y se meten hasta en más problemas porque ya están adictos a la droga. Y ese es el normal que hacen en el lugar allá. Pero lo que pasó cuando estamos allí, el pastor nos lleva a diferentes lugares porque lo que él hace muchas veces y nos agarra mucha comida de diferentes lugares. Hay muchas gentes que, que le dan comida porque ya lo conocen, que es un pastor que les importa a la gente pobre, y le ayuda a la, a la gente pobre a comer, les trae comida, les trae carne, les trae vegetales o lo que sea. Pero lo que me gustó es que había una persona que conocimos que era un manejador de una tienda, y era manejador, el, el manejador de, de las verduras. Y lo que me di cuenta es que él y you know, empezó a trabajar con el pastor que nos andaba enseñando, pero la única manera que se conocieron es porque como el pastor de nosotros estaba en las noticias, más y más personas de Sudáfrica empezaron a, you know, a ver qué clase de persona era, pero las noticias en Sudáfrica es casi igual como aquí, te quieren presentarnos más a un lado you know, de lo que pasa. Entonces, hay personas que también no son tan tontas en Sudáfrica, que en vez de creer todo lo que ven en la televisión, empiezan a investigar. Y lo que pasó que con esta persona, cuando el pastor nos andaba explicando, dijo, ¿sabes qué? Tengo muchas personas que me dan comida, pero este me da mucha más comida porque es el manejador de esta tienda. Y es un supermercado como, como la Safeway o como el, como el, este, ¿cómo se dice? el Food City, que you no know, tienen verduras y cuando ya se están como expareando las empiezan a regalar. Entonces, lo que pasó fue y habló, o le mandó un mensaje al pastor, que nos andaba enseñando, le digo, ¿sabes qué? You know, y no vi que tú estás, y you no know, eres amigos con el pastor Anderson, y you no know, me gustaría juntarme contigo y darte y darle comida a los pobres. Entonces por oyendo al pastor de nosotros fue que le llamó al pastor que nos andaba enseñando. Se llama pastor Bogart y me gustó porque estas personas que ni se conocían, pero después, you know, por el, por el, y you no know, las noticias que tenían con el pastor de nosotros, y you no know, el pastor que los andaba enseñando encontró a una persona que le puede dar hasta más comida para que le pueda dar los pobres. Y lo que me gustó es que eran, eran, you no, know, como se, no se conocían, pero después de ir, you know, de, del pastor, de nosotros y empezaron a oír también, y you no, know, um, se, los sermones que el pastor tenía, y you no, know, los dos se juntaron por el pastor de nosotros. Entonces, el pastor, de nosotros nunca había estado en las noticias. Y you know, el pastor Bogart you know, no había tenido tanta comida para dar a los pobres, pero por el evangelio del, del pastor nosotros, así se conocieron a dos personas, pero no eran, esa nomás es una historia de muchos, porque sábado fue cuando tuvo el día grande, que la mucha comida y you know, a más de 600 hasta mil personas you know, en, un, en, en, en un sábado. Y fueron personas que conocieron al pastor y uh, escuchaban al pastor nosotros en el internet y había un hombre que vino nomás a ayudar como él podía ayudar, y no en cualquier manera, pero quería venir a ganar armas con nosotros, pero este un hombre que manejó 45 minutos, y me imagino que tenía como unos 70 años, ya ni podía caminar muy bien, pero quería venir a ganar armas con nosotros, porque era lo que él sabía que era importante, y tampoco nunca había conocido al Pastor Borgard hasta ese sábado, y la única manera, o la única razón que fue, es porque se dio cuenta que escuchaba y los sermones del pastor de nosotros y también se conocieron aquí en Arizona. Entonces, cuando se dio cuenta que había un pastor, y no, que también cree que igual como el pastor de nosotros, él quería hacer algo y manejó 45 minutos, pero la mera verdad es que no podía caminar muy bien, entonces empezó a hablar con cualquier persona que vinieron a recibir comida. y no Pero esta nomás era una de diferentes personas porque... Allá en Sudáfrica sí hay personas que, que, que le gustan oír los sermones del pastor, pero son de diferentes you know, diferente edades. Uno también que vino tenía 19 años y era un estudiante de la universidad de, de West Cape. Entonces también oyendo al pastor de nosotros, lo miró las noticias y no sabía qué pensar. Entonces empezó a escuchar más sermones y se dio cuenta que este era un pastor, que debería ser un pastor que cree la Biblia. Entonces él también vino a ayudar el sábado para ganar armas. Pero la cosa es, eran tantas gentes que vinieron. Lo único que podemos hacer en ese momento es poner todos los niños en un cuarto para poder darles el evangelio todo al mismo tiempo. Entonces eran, me imagino, más de 300 muchachos y también adultos. Pero era una oportunidad que él, él nos dio porque les da de comer a los pobres muchas veces. Pero él se dio cuenta que, ¿sabes? Quedándoles de comer, es bueno, pero lo que necesito hacer más yo es también ganar las almas de las gentes que le estoy ayudando. Pero también cuando vino a Arizona, no sabía mucho de ganar armas o también tocar puertas, pero como el pastor le enseñó, se fue también a, a, a su país y me imagino por dos meses empezó a hablar del pastor de nosotros y que iba a venir un grupo a ayudarles también a ganar armas. Pero él se dio cuenta igualmente como you know, muchas iglesias que hay gente en su iglesia que vienen pero no están salvos pero lo que me gustó es que él en vez de decir no mi gente están salvos y you no know, mi Sam cada persona que él encontraba que estaba seguro que no estaba salvos los empezaba a empujar de ley habla con esta persona viene a la iglesia pero no está salvo habla con esta persona viene a la iglesia pero no está salvo pero no era una persona que que you know, no quería que le ayudáramos a su gente, inmediatamente nos dijo, ¿sabes qué? Tengo gente en mi iglesia que vienen, pero estoy seguro que no están salvos. A lo mejor si tú hablas con ellos uno a uno, van a tener más conocimiento y van a entender que no están salvos. You know. Pero tuvimos ahí casi dos semanas y había muchas oportunidades. Habló con diferentes pastores y no sé si no sabían lo que, lo que íbamos a hacer, pero conocían al pastor de nosotros también y no les afectó nada. Dijeron, ¿sabes qué? ¿Ustedes son de la iglesia del pastor Anderson? Le dije, que sí. Pues claramente dijeron: Si ustedes tienen tiempo, pueden venir a la iglesia de nosotros a hablar un poquito de predicar. Entonces hablamos en dos diferentes iglesias, tres con la del pastor. Pero habían también otras iglesias que queríamos que vengamos, pero estamos muy ocupados haciendo diferentes cosas, no tuvimos mucho tiempo para hacer todo. Pero me gustó que no había ningún día que no, que estamos nomás ahí en, en Sudáfrica sin hacer nada. Nos llevaba a diferentes lugares a los pobres, los ricos, los que están en el medio. Todos los lugares nos llevaba y también hasta la, en la prisión nos llevó. Y este fue un milagro porque muchas veces necesitas como una semana dos semanas, pero le llamó un hombre y dijo, ¿sabes qué? Mándanos el número de tu pasaporte y los vamos a dejar entrar. Y lo que me gustó es que y you no, know, parece que era casi un milagro porque menos de 24 horas le avisamos si era posible entrar a la prisión y nomás con le dimos el número de los pasaportes y you no, know, el siguiente día llegamos y no había ningún problema, hasta también a Sam se le olvidó, llevase el pasaporte pero no les importó nada, dijeron se van a ir a hablar con estas prisiones, no nos importa y you no, know, con que no tengan armas los vamos a dejar entrar, entonces éramos nosotros, el pastor todo, éramos como un grupo de seis entramos a la prisión, había más de 80 y you no know, 80 personas que estaban de pero nomás 19 entraron al cuarto para oír. Pero como you no know, la puerta estaba abierta y todos estaban como afuera de la puerta, me imagino que casi todos oyeron el evangelio porque andaban <laughs> predicando duro y en el cuarto cuando hay un cuarto se oye más más y you no know, harto afuera. Y you no, know, pero yo y Sam y había otras personas. Hablamos con casi más de 80, me imagino 90 personas, pero 75 de esas personas recibieron la salvación. Los demás, pues los dejamos como siempre, si no lo creen, pues no lo creen. Pero creo que leemos el evangelio a más de 300 personas, y no estando allí por dos semanas, pero nomás contamos los que, los que a uno a uno le presentamos el evangelio. Y lo que me gustó es que la mayoría de la gente... Y nos aceptaron la primera vez que vieron el evangelio porque el pastor ya andaba predicando por muchas semanas qué era el evangelio era. Y su esposa del pastor Bogart, ella nunca había ido a puerta a puerta. Tampoco el, el asistente pastor que tenía no había ido a puerta a puerta. Lo que ellos hacen muchas veces es hacen comida, viene la gente y tratan de darles el evangelio. O muchas veces lo que hacen, hacen como una semana que es como una conferencia y, no, y tratan de darle el evangelio a, a más de 100 o 200 personas, pero sabemos que eso muchas veces no, no trabaja. Pero él se dio cuenta que, ¿sabes qué? Estamos perdiendo una oportunidad grande, y no, cada día, cada semana, yendo a las puertas, y esa es otra manera que empezamos a enseñarle a la gente que esto es lo que, lo que también te ayuda a ganar las almas, y no, es yendo puerta a puerta. Entonces tenía una cámara, y no, que era una cámara secreta, y lo que hicimos es grabamos, y no, grabamos a gente que andaba recibiendo la salvación para también después cuando nos dieron la oportunidad de ir a las diferentes iglesias y you no know, eran eran iglesias que son uh, no de, de animación pero tenían you know, tenían un projector con con no sé cómo dice en español you no know, con con la, no las televisiones pero ya entienden lo que digo y eso es lo que le enseñamos primero le explicamos que era que era you know, que era You know, en, en, en inglés y después le demos como un ejemplo yo y Sam you know, yo y Sam, Sam pero su salvación dos veces en cada iglesia nomás para que pueda entender cómo recibir la salvación y usamos you know, todas las lecciones del pastor de nosotros y también de, de, de pastor Jiménez y lo que me gustó es que cuando le enseñamos ellos se dieron cuenta you know, cómo es como ganamos alma puerta a puerta pero lo que me gustó es cuando le enseñamos el video de una persona de su país en la misma semana que ve recibido la salvación también. Es como que se dieron cuenta que esto sabe, es algo que todos pueden hacer. Sí. Y, no, y lo que me gustó es cuando le enseñé a la gente, le dije, mira, este nomás es un video de 10 segundos. Del momento que tocamos la puerta al momento que andaban, y no pidiendo o llamándole al Señor, y no, orando por la salvación, eran nomás como 10 minutos. Y después les expliqué que esto es algo que pueden hacer a las puertas con sus familias, con sus hijos y ese mismo tiempo y you no know, en las 12 iglesias cuando empezamos a señales el, el video fue cuando empezamos a nomás preguntar aquí si hay alguien que, que no ha recibido la salvación o no está 100% seguro si se muere o no a en al cielo y en las 12 iglesias también personas que levantaron la mano entonces lo que me gustó es que también los pastores no, no, no se pusieron celosos y no se pusieron alegres que habían personas en su iglesia que no estaban seguros si se mueren si deben al cielo y después que hablamos, le enseñó la salvación, le dijo mire, si quieres recibir la salvación hoy, nomás quiero que, y you no know, te pares y vamos a orar con ustedes. Pero el milagro era que la, los pastores no se pusieron celosos y estaban alegres que habían personas en su iglesia que no estaban salvos. Y después que vinimos nomás a enseñarles cómo ganar armas puertas a puertas, después recibieron la salvación. Y uno de los pastores, no sé por qué, y you no, know, pero lo hizo, y you know, cuando fuimos y, damos, y dimos la clases de ganar almas, habían como siete personas, me imagino, que recibieron la salvación en su iglesia. Siguiente día nos dio dinero. Y <ríe> este, este era un pastor que... O sea, gente nos, la gente de, de, de Sudáfrica, y you no know, todo está casi igual. Los carros, la comida está casi igual como aquí en los Estados Unidos, pero la gente gana como un dólar a la hora. Y you no know, cuando andan trabajando, un dólar a la hora. Entonces lo que, lo que me di cuenta es que... No sé de dónde salió el dinero, pero nos dieron casi unos 50, 80 dólares, you know, en, en, en 80 dólares americanos, pero es casi como unos 500 dólares en surafricano. You know, pero es algo que me hizo rir porque no sé si se dieron cuenta que no necesitamos el dinero, pero les encantó que fuimos a ayudarles a, a enseñar cómo ganar almas. Que la gente que estaban ahí después que nos fuimos y you nos know, pusieron dinero para darnos a mí y, uh, y, el, y el, la gente que estaban con nosotros y you no know, pero estando ahí por dos semanas uh, el peligro siempre estaba en mi mente entonces no es como una no no es como que estamos en vacación cuando estamos ahí y you no know, todos los días y you know, nos recogía a las nueve llegamos a la casa como a las ocho nomás llenos diferentes lugares ayudándolo a él pero casi todos los días ahí tratamos por una hora no más tratamos de ganar almas pero se me hizo se me hizo y you no know, un poquito triste y you no know, cuando nos fuimos porque sabemos que y you no know, se iba a quedar y es un poquito más duro estando ahí porque no nomás puedes escoger un grupo y irte y ganar armas cuando estamos ahí también hasta la policía cuando estamos yo y Sam y you no know, nomás ahí es el, el primer sábado y dándole al pastor a hacer la comida para darle a comer a los pobres llegó, llegó la policía You know, y no sé si, estamos, si estaban ahí para guachar para qué es lo que íbamos a hacer, pero también estaba en el periódico que, que él iba a tener you know, un, un Sub-Winning so Marathon y llegó la policía inmediatamente y nomás estaban ahí por una hora, dos horas y después se fueron. Entonces, no estamos seguros qué fue, pero después en, el, en la tarde llegaron dos más policías, un capitán y un policía regular y cuando terminamos de hablar con los niños y los padres leímos el evangelio después uno de los policías y no me, me aprochó y me dijo sabes que te tengo una pregunta y no elijo que okay. me dio una pregunta pero era más algo de, de la biblia y no digo que sabes que ella andaba pensando más y más de la biblia más y más del cielo y le dije pues más importante y no, que, que you know, y no, teniendo preguntas, sino si te mueres, hoy estás seguro que estás del cielo. Ella no estaba segura, pero después de 15, 20 minutos, ella también recibió la salvación. Pero lo que se me hizo raro es que empecé a hablar con ella para saber un poquito más de la área. Le dije, hey, dime esta área, ¿Qué, qué peligrosa está esta área donde el pastor está aquí en su iglesia. Y me dice, esta área está bien peligrosa. Y lo que se me hizo raro es que miré a ustedes dos, dos gringos aquí, porque allá en Sudáfrica eres gringo, color o negro. Entonces, <risa> yo no era negro. Tampoco color, entonces todo el tiempo que estaba allí, you know, me consideraron que era gringo. Entonces también, <risa> también cuando estaba, estaba la esposa de, de un hombre que, que you know, se hizo amigos con el pastor Bogart, porque andaba escuchando al pastor nosotros, el siguiente sábado, ella, él vino con su esposa a ganar armas y tocar puertas también. Entonces andaba hablando you know, con una persona y los andaba como... como um, introduciendo y dijeron, ¿sabes que este hombre se llama Chris, el otro se llama Sam? You know? Y la señora dijo, ¿cuál es el Sam? Y entonces la persona le dice, el, el gringo que está allí. Y dice, ¿cuál? Son dos gringos. <risa> estamos, yo, estamos yo y Sam. Y después, como al fin de, de, del tiempo de nosotros, me dice el Pastor Bogart, mira, you ¿no know, llegaste gringo y ya eres de color. You know? Entonces, esos nomás los tres grupos de personas pero, you know, era algo que se me hizo triste porque cuando nos fuimos, me di cuenta que ese es un lugar duro para ser pastor, es duro. Porque no nomás puedes escoger cualquier lugar y e irte. Hasta la policía dijeron, ¿sabes qué? No sé por qué ustedes no los han matado, you know, pero la mera verdad es que Dios está con ustedes. Y le dije, ¿Qué, qué, ¿qué peligro tenemos si yo él ahorita vamos aquí, nomás en la calle, nomás aquí dos o tres cajas así, empezamos a tocar y no, qué grande es el peligro. Me dijeron, ¿sabes qué? Si te vas por miedo ahora en estas calles donde está la iglesia, y no, si regresas vivo en una hora, va a ser un milagro. Y no, porque inmediatamente se van a dar cuenta que y no, ustedes, ustedes no son de aquí, no son de este país. Y no solamente eso, las bandías están en este lugar y en esta área donde están ustedes, y no, ahorita están matando una persona cada día. Y hemos vivido semanas donde han matado seis personas o más cada día porque hace tres o cuatro días. Entonces cada vez en el periódico había una, una persona que ve murido lo ven matado, lo ven you know, inhalado, eh, hasta en las escuelas. Y también cuando nos avisaron, este es un lugar que es peligroso, el segundo sábado cuando fuimos a tocar puertas y you no know, estaba la, la esposa del pastor con otra persona que también andaba ganando almas, y lo que pasó fue que en, en la misma área me imagino como unos cinco, cinco minutos donde estábamos en el sábado y eran como me imagino y no creo que eran como las las 11 12 de la mañana en ese mismo tiempo nomás empezamos a tocar las puertas por 30 minutos y en esa misma área no sé qué fue lo que pasó pero alguien empezó a balancear la escuela que estaba en la misma área entonces los estudiantes empezaron a correr entonces todos corrieron y andaban corriendo ahí en las calles y había un estudiante que andaba corriendo y cuando andaba corriendo la esposa del pastor Bogart nomás lo pararon porque pensó que nomás andaba corriendo para su casa y cuando lo pararon y nos empezaron a hablar con él y dijo sabes qué ahorita andaba corriendo porque ahí en mi escuela empezaron a balaciar y por eso me salí de la escuela y corrí aquí lo encontraron pero 15 minutos después de hablar con un muchacho y él también recibió la salvación entonces corrió al lugar bueno y fue donde lo paramos y no, pero también, uh, como les dije, se me hizo triste porque es, es, es un pastor que de ver así ama a la gente. Y sabemos que ama a la gente porque anda en un lugar peligroso, pero tampoco no es tonto. Si no conoce una área, digo, ¿sabes qué? No vamos a ir a esta área porque no la conozco. Y no, y si no me creen que está bien peligroso, y no, también podemos hablar con diferentes personas. Y cada persona, hablamos, me imagino, con unos 15 o 20 adultos. Y todas esas personas me han sido. Una manera u otra, víctimas de crímenes. Hasta pastor Borga también. Y no le trataron de robar un carro, el carro que tenía. Y también había otro pastor que fuimos a hablar con él, nomás para hablar con otro diferente pastor. Hicimos una entrevista con él y me dijo también la misma cosa. Me dijo: Ayer aquí enfrente de mi casa, balacearon casi 20 veces. Y no, porque en esta área está, está la bandilla que se llama los sexy boys. Y los llevan, así se llaman. Las bandillas, las bandillas en estos países tienen hombres bien, bien chistosos. You know, había una bandía que es una bandía bien peligrosa que se llamaban los, los americanos feos. <ríe> Ese es el nombre de ellos. Se llamaban los americanos feos. Y la otra bandía que era la más grande, la más grande, la más peligrosa, se llamaba um, la vida dura. La vida dura. Pero el, el jefe de, la, de esa bandía y nos lo metieron a la, a la prisión por 10 años, por 10 años por, por ordenar una mujer que la van a violar y ordenó otro hombre que había ordenado más de uno, pero lo cacharon por hacer uh, esta manera, ordenó un hombre que, que lo van a matar. Entonces era, era el jefe de la bandía más grande de Cape Town y lo que pasó es después que salió lo pusieron en uh, provisión, pero... No sé cómo fue que se hizo todo you know, así, no sé cómo se hizo todo fácil, pero andamos hablando con nuestro pastor y también le preguntaba de peligro donde estaba este pastor de Bogart. Y me dijo, es un lugar bien peligroso y si no me crees, si quieres hablar con una persona que sabe más you know, de, de, de los crímenes, de las drogas y todo, you know, hay un hombre que se llama Rashid Stucky. You know, Rashid Stucky. Y le dije, ¿Quién es este Rashid Stucky? Y dice, no soy yo de Rashid que el ingeniero no sé nada de Cape Town. Por eso estoy preguntando qué peligroso está, cómo es de duro ser un pastor aquí. Y me dice, ¿sabes qué? Rashid que es, es una de las personas, you know, que, que eran las personas más criminales you know, de estando de este país. Y me dijo, ¿sabes qué? Si quieres, you know, te puedo poner una junta con él. Y le dije, bueno, no me importa si es una persona que está nomás en la calle o no sé, si, él, si crees que él puede hablar con nosotros, no hay problema. O sea, si quieres, ahorita vamos a ver qué está haciendo. Entonces fue, le llamó a un hombre, que le llamó a otro hombre, que le llamó a él. Entonces después, eso fue lo que pasó. Y no, porque este es un hombre que no, en la ciudad de Cape Town, saben que él ni en lo quisieron poner por mucho tiempo en la prisión porque tuvieron miedo y los, los jueces. Entonces le dieron 10 años nomás por, por los crímenes, pero no me di cuenta qué, qué clase de persona era des, hasta después que lo chequeé en el internet, pero era uno de los jefes de la bandía más peligrosa, más, más grande que tienen ahí. Entonces no sé por qué, pero la aceptó you know, aceptó you know, una junta con nosotros, pero le echaron mentiras primero. Le dijeron que nomás iba a comer con nosotros, pero no le dijeron que iba a haber personas y no, que iban a venir de la iglesia No nos dimos cuenta hasta, des, hasta el siguiente día Cuando llegamos, lo íbamos a grabar y todo Pero y no, vino una persona que lo conocía y Le dijo, sabes que no lo pueden grabar Porque está en profesión con el gobierno Y si hace entrevistas con las noticias O cualquier persona Y no va a ser parte O va a ser contra su profesión Y lo van a meter para atrás en la celda Y se si lo meten para atrás en la celda Estoy seguro que le va a hacer algo al Pastor Bogart y no lo, porque si se da cuenta que es la razón que lo metieron para atrás va a haber problemas Entonces le dijeron Pon la, no, lo, no saque la cámara o nada entonces pusimos la cámara abajo y lo que sea Entonces cuando llegó pero primero llegó su, su bodyguard Primero llegó su bodyguard para chequear todo y él fue el que ordenó su comida Porque no quería que ordenemos su comida porque él no sabe qué va a pasar Entonces ordenamos la comida y después, y después llegó y se sentó entonces pues y no, empezamos a, a hablar de nosotros, le dijimos, somos de la iglesia batista del Faithful Word. Inmediatamente dijo, del Faithful Word. Y ustedes son de la iglesia del pastor que sacaron de, del país. Entonces ya conocía al pastor. <risa> le dije, sí, Ray. Ustedes son de esa iglesia, el pastor que sacaron aquí. Entonces él lo conocía. Le dije, sí, sí, y no, estamos, somos de esa iglesia. Estamos aquí por dos semanas y no, nomás a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y no, esto es lo que nosotros creemos. Entonces, le, entonces después de, de la introducción, ahí nomás le di evangelio por unos 5 o 10 minutos, pero me daba una cara, cuando hablaba hasta, hasta del infierno también, me dio una cara más seria. Y no andaba poniendo atención y atención bien clara. Y lo que pasó fue porque lo trataron de matar antes que lo metieran en la prisión. Lo andaban buscando, pero pues no lo encontraban. Entonces lo que pasó, encontraron a su hermano y su hermano, y no, lo quemaron, lo quemaron con gasolina. Entonces su hermano lo quemaron con gasolina y lo grabaron todo, y ahí lo dejaron a, al lado de su carro y lo quemaron. Y no, porque ese, ese es el mensaje que le querían mandar a él, porque todas las bandillas son una contra la otra. Entonces leímos el evangelio y después, y no, no hablé con él, pero me gustó lo que dijo. No sé si lo creyó des, no, después o antes que, que hablar con él, pero me dijo: ¿Sabes qué? Y no, naciendo de nuevo es nomás una vez, es nomás una vez. Así es lo que me dijo. Y me dijo, ¿sabes qué? También no voy a la iglesia ahorita porque estoy en una vida que de veras es dura y no es fácil para salirme. Y no, pero, y no, lo metieron a prisión por 10 años, pero los pastores todos dijeron que todavía está haciendo, y no, todavía está controlando la bandía. Todavía está en drogas, todavía está en problemas, todavía está con armas. Y no, por eso es que es un peligro un poquito con ustedes, porque si los ven a ustedes con él, van a pensar que ustedes están con él y la bandía que está contra ellos, y no, esa es la bandía de. De los americanos fue ellos y you no, know, y se los ven a ustedes en la área. Hay, hay peligro que a lo mejor y you no know, le van a hacer daño a ustedes. Pero lo que me gustó es que se hizo más, se hizo más, me, más con, you no know, más a, uh, se dice, se hizo más calmado cuando hablamos del pastor. <risa> Eso es lo que se me hizo un poquito más chistoso. Entonces, sino you know, en que no dejaron al pastor de nosotros entrar al país porque estaban las noticias muchos días y you no. Know, Muchas personas de diferentes áreas, de diferentes edades, oyeron del pastor. You know, de los jóvenes de 19 años hasta los más viejos de 60 años, hasta las gentes que son los crímenes, todos oyeron de él. Y cuando hablamos de él, era como algo que nos ayudaba a hablar un poquito del Evangelio. Entonces, cuando íbamos a diferentes lugares, lo más you know, checamos con la gente, le preguntamos a diferentes gente, ¿eh, hey, has oído de, de, de, del, del pastor de, de Steven Anderson? Y muchas personas dijeron, sí, seguimos sí, de él, y nos ¿sí, seguimos de él. Y así, en esta manera, podemos hablar un poquito del Evangelio. Y, ¿no? Pero el pastor que está allá tiene un trabajo duro, y, ¿no? un trabajo duro, una área bien peligrosa, Y ¿no? en que lo conoce no les importa y, ¿no? a las bandillas y a los crímenes, porque también a él lo trataron de robar, otro pastor lo trataron de robar. Un pastor que también estaba allí, dos años después, lo balancearon 15 veces, no sabemos cómo vivió, pero lo balancearon 15 veces. You know, y también era el mismo pastor que nos dijo, hey, aquí hay un peligro. Pero hablamos, me imagino, con uno, dos, tres, cuatro, cinco diferentes pastores y todos eran you know, víctimas de crímenes. You know, todos. Y creo que el 90% de la gente con los que hablamos también ven sido víctimas de, de una, una manera u otra. Pero los 10% de la gente que no, no eran personas que que han sido víctimas del crimen, son los que vivieron en casas bien, bien ricas, que tienen you know, paderes que están bien protegidas. You know, entonces, el, el, el Cape Town es, es un lugar también que you know, no es tan fácil ganar almas, pero se me hizo, se me hizo un poquito raro que no le importaba al pastor tampoco, you know, no le importaba nada. Digo, ¿sabes qué? Voy a ganar almas aquí en mi área y ojalá que nada me pase, pero también estoy listo para perder mi vida para ganar almas eso es lo que me gustaba del pastor que, que estaba allá y no solamente él pero su esposa también un poquito su esposa ella nunca había ido puerta a puerta tocando almas pero ella es una es una no doctora pero es es una enfermera me imagino y trabaja de las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana entonces trabajó el, el viernes de las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana y lo que pasó no se fue a dormir se quedó despierta y se fue con nosotros el sábado porque quería ella por primera vez de la iglesia de ellos porque la iglesia antes que llegáramos nosotros nunca había tenido un tiempo que ven tocado a las puertas y ven a tratar de ganar almas y you know, no una persona por una persona entonces se quedó despierta no durmió entonces a las como a las 11 de la mañana fuimos a tocar puertas entonces ella se juntó con otra persona you know, de la iglesia de nosotros para ganar almas y por primera vez ella fue y tocó, you know, y, y, y pues es igualmente con otras personas, por primera vez han tocado puertas, pero también porque quisieron. Pero ese es el amor que ellos tienen también, el pastor y su esposa, que ella ni quiso dormir, y you no know, prefirió ir a tocar puertas que irse a dormir. Ya you know, después de, de trabajar por casi 12 horas, y you no know, todavía quería salir con nosotros, y agarró su Biblia, se juntó con una persona y fueron y tocaron diferentes puertas y ella y la otra persona fueron las personas que salvaron el muchacho que corrió de la escuela de vez que ven balaceado a la escuela también y no pero él se quedó allá y también me puse a pensar porque sabemos que aquí en esta iglesia hay muchas personas muchos hombres que quieren hacer pastores pero también viendo allá no importa si si tienes dinero las casas no están muy bienas las áreas no están muy buenas y no ese país cuando empiezas a manejar como dije hay peligro también y porque por el pecado, el, el país, esa área de ese país está muy sucia, muchos pobres, muchas personas están sufriendo, y you know, el hogar es un, es un lugar maravilloso, you know, está bien bonito, pero ya ves cómo hay las áreas tan destruidas por gentes de maldad. Pero también pensando de la gente que está aquí o de otras iglesias también, que quieren hacer pastores, me imagino que cuántas de esas personas que están aquí o en otras iglesias, you know, de veras si, si you know, ellos estuvieran en otro país, imagino si a esas personas todavía le gustaría ser pastores. ¿sí? Porque aquí también, ¿sí? en que no tengas dinero, puedes vivir más o menos bien, puedes tener un carro más o menos bien. Pero allá en ese país, cuando la gente está ganando un dólar a la hora, Me ¿sí? imagino si de veras con el peligro, con la pobreza, ¿sí? también ahí tienen sus, sus problemas con, el, con los estados, porque ahorita están tratando de pasar una ley que si hablas algo de los homosexuales, si hablas, hablo de cualquier grupo, y no la primera vez que, que tú haces eso, y no si predicas contra los homosexuales, te van a meter en, en, en prisión por tres años. Entonces están tratando de pasar esa ley y empezaron el lunes a hablar de esas leyes y de otras leyes. Y no si hablas de los homosexuales, te van a meter por tres años a la, a la celda, y si lo haces otra vez, por diez años. Te van a meter por 10 años. Entonces, si hablas, si cualquier pastor habla negativo contra los homosexuales, 3 años, otra vez, 10 años. Y hablamos con un pastor que estaba en una área pobre. Y le dijimos, ¿estás listo? Si esta ley pasa, ¿estás listo? Y me dije sí, yo estoy listo. Y si ¿estás listo para ir a, a, a prisión? Y me dice, sí, yo estoy listo. Y luego hablamos con otro pastor en una área más rica. <ríe> no estaba listo a ir a la prisión. Porque, te, ¿qué vas a hacer? Le digo, oh, no sé qué voy a hacer, y no, si pasa la ley. Pero el pastor que está en una área pobre, inmediatamente, ¿está listo para ir a la cárcel? Estoy listo, estoy listo hasta para morir si sí, pasan las leyes. Y luego hablamos con otro pastor en una área más rica. No, no estoy muy seguro qué voy a hacer, pero ojalá que no pase la ley. You know, pero you know, mucho, mucho you know, me, me da... ¿Cómo se dice? Mucha alegría que todo fue posible por ustedes, por, la, por, por su obediencia y, no, y gracias al pastor que nos mandó. Y no sé, pero el tercer día no, no estaba seguro y si se me mandó pastor porque me odia o porque me ama. <ríe> porque cuando empecé a mirar muchos periódicos que aquí mataron a esta persona, este pastor, aquí. no sé si me mandó para morir o si no, para ayudar a la gente. No sé si me odia o de veras quería que venga acá, pero you know, es por, por gente como ustedes y no nomás de ustedes, gente que le ayuda a esta iglesia you know, con, con dinero o lo que sea. You know, no no es posible sin la ayuda de ustedes, sin, sin todos ustedes. Entonces, cuando estaba allá, yo y los demás estábamos pensando, ¿sabes qué? Por la gente de, de nuestra iglesia, otras de iglesias, es posible que podamos ganar you know, más de 70 más personas. Y no solamente ayudar al pastor a empezar y no a ganar almas y la gente de él también empezar a ganar almas. Y también las otras iglesias con las que hablamos y no, no sé qué va a pasar con esas iglesias, pero estoy más seguro con el pastor Bogart que está más serio de seguir ganando almas puerta a puerta. Pero las otras iglesias también hablamos con su gente y, y sabemos que hay más personas que saben que hay otra manera para ganar almas, no solamente con lo que ellos dicen que son crusades, pero a puerta a puerta. Y con el video que les enseñamos, estoy seguro que ellos pueden también tener la confianza para, para ganar almas you know, hasta el fin del mundo. You know, pero gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Amen.